Padre, teme por la vida de su hijo. El locutor, Santiago Matías, padre, quien es aparte del elenco, de esto no es radio, dijo temer por la vida de su hijo, Santiago Matías, Junior, lo dijo. A lo foque indicó, a lo foque indicó de que el odio injustificado de algunos hacia el productor artístico, empresario, te, te, eh, termine en una tragedia. Ahí podemos a santiago matías padre es la realidad porque a pesar de todo eh, es un ser humano es su hijo y por todo lo que él se involucre todo el sonido toda la cosa que pasa en todos los problemas lo que menos quiere un padre que a su hijo le pase este tipo de situaciones y lo dejó claro eh braza en la canción que sacó foque todo lo que él le dijo realmente que él se ha, él se ha hecho grande ahí se va a dormir <risa> se ha hecho grande, ha llegado lejísimo, pero que no ha sabido manejarse en distintos ámbitos, ya no el mismo foque que él conoció. El problema es que a los foques ahora es un empresario. Sí, hay mucha corazón. gente que no entiende. Hay, hay, hay mucha gente que tú tienes que ponerte en los zapatos de la persona para tú entender. Y él, él dice mucha realidad. Él dice mucha realidad. Eh, hay hay artistas que... que, que a, yo ahorita eh, veía una entrevista que él le hizo a TV -Gun, que hay artistas que, que, que, que esperan que tú le suba la cosa por política, porque ellos son duros, no, porque yo soy fulano, a mí hay que subirme, yo no tengo que decir a los foques que me suba, yo no tengo que decir a los osobrosos, yo no tengo que decirle a, a fulano que hable de mí. Ellos ellos me suben porque que yo soy no, fulano. Que, que no Mentira, a usted, tiene, usted tiene que tocar puerta, usted tiene que tocar puerta, insistir. Mira, foque esto y esto. Entonces, la mayoría de esos artistas que critican a los por por... por por la música eh, bundana que anda. Son de tortitas que, que se creen una vaina, que se creen que porque leen dos libros de, de, de eso, de de, como de de estos libros famosos que se leen, que se saben dos frases, y ellos, <risa> se, ellos se creen lo <risa> más cultos y se creen que que ellos son la máxima, y no es así. Por eso es que ahora. <risa> No quieren pagar el promo porque ellos dicen, no, porque yo soy fulano, yo soy que si yo qué, a mí hay que subirme sí o sí, a los focos no tengan eso, a los focos lo que tiene su negocio. Lamentablemente, el Cherry de jama view, que ve, yo subí una foto con el Cherry ayer, 100 likes en 15 minutos, yo nunca Ay, había que, llegado a 100 likes tan cherry. rápido así. 100 likes, <risa> va, va para ya tú sabes, tiene muchísimos like con el Cherry, entonces, que yo suba una foto con el LR o con Brasa, son poca gente que lo van a conocer a ellos. Porque ellos creen que nada más la música, que, que la música de ellos. es buena. a mí me gusta Pila, de cano. ¿A quién no le gusta de cano? Un tigre intelectual que te habla eh, y el mismo Braza, eh, L.R. que son tigres cultos a nivel de ra, sí. ra conciencia, ra que ra, por ejemplo social. Pero no, no, no, no, no han, no han trascendido, no se han hecho populares. ¿Me entiende? Entonces, lamentablemente, si usted no aprovecha usted mismo y aprovecha algunos escándalos, ve Braza una vez tuvo que, porque Braza no puede criticar, porque una vez fingió su muerte para tener un tema <risa> <risa> <risa> <Obvio>. <risa> en el 2010. Oye, pero. Braza. Hey. entonces, Oye, entonces él está criticando él, él está criticando algo de lo que hoy en día él, él, él, él, él, es, él es pionero. Bárbaro, su muerte. Su muerte fingió Braza en el 2010. Oye. Su muerte para tener un tema, a ver si un sonido. No, si a, y si ahora lo foca el malo. Ahora lo foca el malo. Ahora lo foca el malo. Pero en el 2010 no era el malo cuando tú fuiste el uno de los de los primeros que empezaste con eso. De, de crear morbo, de crear un sonido, de que le metí una cosa a fulano, de que a fulano lo avalian de que chocan a fulano, que fulano me dio una galleta en una entrevista. Eso eh, lo que pasa es que eso es lo que genera morbo y genera view y ese tipo de cosas. Mira, esto del. No. <risas> Mira, esto de, del padre de a los Santiago Matías padre, óyeme. Hay que estar en su posición para entender, ¿verdad?, la preocupación sí, y el dolor sí. que tiene claro. con esto de que et, eh, algunas personas y que no quieran saber a los que tengan, ¿verdad?, que cosa y quieran hacerle algo a Santiago Matías. Eh, Santiago Matías padre, un hombre que dejó un una, una, una, un nombre establecido en Estados Unidos, en Island me parece. No, en Massachusetts, en... En, en, en, no, en Nueva en. Inglaterra, sí. Pues, después de Nueva York, todo eso en Nueva Inglaterra. Eh, un hombre establecido por allá. Y para venir aquí, para ayudar a su hijo a montar esa estructura de, comuni de comunicación que ha montado con la emisora, el programa Esto no es radio, el mismo programa de los FOCA, los o sea, todo eso vino aquí. Entonces, el padre Alfonso que tiene razón y se preocupa, en, o sea, tiene razón en su preocupación de que puedan hacerle algo a Santiago Matías. Ahora, eh, hay que recordar también que en estos días, yo no sé si eso al final fue de verdad o de mentira, le hicieron una amenaza al, al padre de Santiago Matías. Hay que recordarlo y al propio Santiago Matías por cuestiones ahí de... Me parece que fue del mismo Bugatti. De la ah, alta, no, ¿verdad? eso... eso yo no, no, lo... no sé cómo quedó eso, si fue verdad o es mentira, pero... <risa> ya, eso es mentira. Si usted mencionó Bugatti, lamentablemente yo no le creo nada a los foques. <risa> hay gente que le sigue poniendo a la F en comentarios <risa> <F> y que hay Bugatti. <risa> <risa> es mentira. Pero, pero en el caso de que sea verdad, o sea, bueno, acuérdate también, yo no sé si es mentira. Eh, acuérdense también de que le balearon la, el, el estudio desde afuera de donde estaba Santiago Matías, que era la emisora k 24. No sé si eso fue mentira verdad, pero balearon. Yo, eso <risa> yo no, <risa> yo, no. <risa> yo me desencanté. Pero, no, no, yo me desencanté real de, de, de, de, <risa> después de lo del Alfa y el Bugatti, <risa> yo me desencanté, yo no le creo nada. No le eh, creo, no le creo te, te, te, te voy a ser sincero, estamos hablando del papá de Santiago Matías ahora mismo, que él está preocupado, y yo eso lo estoy dudando. Oye, yo lo estoy dudando eso que está diciendo, que él lo esté diciendo de corazón. No viene a ver a los focos por atrás. Ve, vamos a seguir esto. Tú sabes. Yo lo estoy dudando. Eso porque es que, es que ellos han hecho. Es sí. que ellos han llegado a un límite ya. Que ya yo no le puedo ya, creer nada. Ya, ya son sí. como el cuento del lobo. De, <risa> sí. eh, que que del niño y el lobo. El niño se hartó de decirle al pueblo que ahí viene el lobo. Claro. En un momento no le creyeron ni cuando vino el lobo. Exacto. Sí, Ahora sí, a los pues, focos que le están pasando es así. Yo eso lo estoy dudando. No estoy diciendo que sea mentira. Porque tú sabes. pues es una preocupación él como padre pero yo lo dudo. Siendo sali, siendo de, saliendo de la mano de a que Santiago Matías de este programa, yo lo dudo. Es que las, las personas fanáticas como nosotros de género. Al pasar situaciones que uno decía, concha, ¿qué va a pasar? Y uno preocupado por los ídolos, que uno se pone loco. Entonces, para que al fin y al cabo, o saquen un tema, o digan que fue estrategia, digan que fue esto. Y tú dices, no, hombre, ahorita le den un tiro, ahorita tú dices, no, ahorita sale que la canción morirá de, de un salsero y sale a los foques en el video y no fue, fue para el video. Y fue para el video. ¿Y no, tú dices entonces? Hay una sí. llamada, hay una llamada. Buenas, Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Estás en los osobrosos en el canal 10 de Telegram. Rafaelito, abre la llamada. <risa> bueno, No, está, está mudo. Bueno, pero. Ajá. Ahora, ahora sí, aló. <risa> ok. Aló. Vamos a ver si pueden. Ah, bueno. Sí, el bajen el. Bueno, ahí se fue la llamada. Sí, eh, sí. Bajen el volumen de su televisor Como póngalo, Ale. o pónganlo en... Por mucho. favor, bajen un poquito el volumen del televisor. ¡Ave